Bueno, mi nombre es María Elena Orden y los invito a participar de la jornada que se llevará a cabo en la Estación Experimental San Pedro el día jueves 19 del Corriente sobre calidad de plantas frutales de carozo. Eh, la misma eh, va dirigida a todos los que producen plantas, tanto viveristas como productores, y en ella queremos destacar los distintos aspectos que hacen a la calidad de una planta frutal eh, particularmente de eh, frutales de carozo eh, los disertantes van a ser el ingeniero Valentini de nuestra estación experimental la ingeniera Diana Marini de la estación experimental Mendoza de Junín, Mendoza el ingeniero Hernando Pechi de Inase el ingeniero Norberto Fernández de Senasa y el ingeniero Román de también de SENASA. Se abordarán distintas temáticas que hacen a la calidad de planta frutal vinculadas a su sanidad, a su identificación varietal. Despejaremos eh, dudas de aspectos vinculados a qué pasa cuando queremos traer variedades de otros países, qué reglamentaciones hay, qué reglamentaciones hay para producir una planta frutal, eh, siempre hablando de frutales de carozo, y también eh, este, se abordarán temas relacionados con este, reglamentaciones vinculadas a plagas no cuarentenarias. Eh, cuando iniciamos un monte frutal, uno de los aspectos más importantes a considerar, además del costo de la planta, es su aspecto sanitario y eh, también su eh, identidad varietal. Pero también debemos considerar aspectos morfológicos como el calibre, el tamaño. Para despejar todas estas dudas, organizamos e invitamos a esta jornada el 19 de eh, corriente mes en la Estación Experimental San Pedro a las 9 horas. Los esperamos a todos.